O soy un imbécil total o eso que has inventado es una especie de plátano de acero Es un cohete en miniatura Bueno, mi viaje de introspección ha durado poco Ya puedes empezar a fardar Venga, adelante No será necesario, basta con remitirme a las pruebas Haz lo que hace, no lo que dice. ¿Qué hace? Como podéis ver, he equipado esta nave con un motor de propulsión pico nuclear de última tecnología, un sistema de guía de inteligencia artificial y una carcasa de cerámica súper resistente. Sí, pero puede hacer esto. <risa> No haré más preguntas. Serás la envidia de todos los críos de 12 años del parque. No es para llevarlo al parque. Va a realizar una misión no tripulada al espacio. Como sabéis, siempre he creído firmemente que tiene que haber algún tipo de vida en otros lugares. Mis ruegos para que se hagan más estudios al respecto no han servido. Así que he decidido ocuparme yo. Por eso he programado este cohete para que busque señales de vida. Aunque sean muy débiles, recoja muestras y luego vuelva aquí cuando haya terminado. Anda, mira, y tiene un botón. Ojalá no hubieras hecho eso. Ah, no. Lo he hecho, Pecho. ¡Oh! Oh! Todo irá bien. En cuanto recoja suficientes muestras de vida extraterrestre, volverá aquí. Implantaremos nuestro material genético en esta terrícola y la premiaremos con un bebé marciano. Nosotros no nos denominamos marcianos. Yo a veces sí. Lo prefiero a Sysflagelmens. Señales de vida. Recoger muestra. La fastidiamos. Prohibido el paso. Los que entren serán utilizados como conejillos de indias en investigaciones del gobierno. Llevadme con vosotros. Soy amistoso. Retirada de ovnis. Mi primer deseo antes de morir es vivir. Pero como eso no está funcionando, quiero tener un heredero para mi vasta fortuna. Tu mujer será mi incubadora. Incu, incu, bueno, incu, lo que sea, pero la Mari no se embaraza de gratis. Queremos 100 dólares, me moneda sin marcar. Los huevos sin fertilizar están listos para ser implantados en la cazurra de alquiler. Oye, ¿por qué cobre cuartos para hacer bebés para ese mochales? No quiere decir que me alquile. De hecho, sí. Señales de vida, recoger muestra El cohete se ha llevado sus huevos Nuestras vacas aceptan propinas Ya sé que esto no es justo para ti, Fossi. Pero los toros dicen que eres un callo Señales de vida, recoger muestra Es el ADN artificial de una nanomáquina. He logrado sintetizar los ladrillos de la vida robótica. ¿Está diciendo que los robots serán capaces de reproducirse y evolucionar por sí solos? Sí, eso. Oh. Banco de Esperma La Palmera Solitaria. Hoy, Ingenieros en Oferta. ¿Para cuándo esperas su llegada? Todo depende de lo lejos que haya viajado para encontrar muestras de vida. Lo único que sé con seguridad es que al final volverá. We don't have to have the El embarazo. Y menos mal que tenía cálculos biliares, si no, esta cosa le habría atravesado. ¿Se pondrá bien? ¿Recuperará el conocimiento? Y no piensen que porque sea su madre, quiere una respuesta en concreto. Los chicos del laboratorio dicen que el cohete estaba lleno de una mezcla de material genético de marcianos, bovinos, un nanorobot, una paleta y dos docenas de ingenieros en una palabra. Está embarazado. Le han hecho un bombo. Le han preñado, ya le dije lo que le pasaría si seguía jugando con cohetes. ¿Ah, sí? Soy muy precisa en mis advertencias. Pondremos fin a ese embarazo enseguida, por supuesto. Oh, ni se le ocurra, majadero! Eso de ahí es mi nieto, o oh, mi nieta, o oh, mi vacanieta ¿Qué otras opciones sabía? Marcianos y robots. ¡Me da lo mismo! ¿Será mejor que lo mantengan con vida? Probablemente esta sea mi única oportunidad de ser abuela. Y no pienso permitir que nadie me lo estropee. Pero no podrá mantener con vida al bebé, a no ser que le metamos tanta hormona femenina que cambie su identidad sexual para siempre. ¿Sabe? Si los médicos se preocupasen menos del paciente y empezaron a pensar un poco más en la familia, quizá el sistema sanitario no sería el desastre que es. Pero es arriesgado y poco ético. Oh, como si le importara. Vamos, pero si lo estáis deseando. La verdad es que sería genial. Sí, y podríamos escribir algo en el informe. Bueno, qué narices. Se lo dirán cuando despierte, ¿verdad? Por supuesto. ¿Lo juran? Oh, vale. vale. <risa> Quizá en el tercer trimestre. <risa> Tengo los pies como cubitos de hielo, ¿no tenéis frío? Estamos exactamente a 22 grados, la misma temperatura de ayer y me atrevería a decir que la misma de mañana. Ya, pues díselo a mis pies. Radbert. me dan miedo sus zapatillas. ¿Sabéis lo que me apetece? Pues me apetece un helado. ¿Alguien quiere compartir el postre conmigo? Me has leído el pensamiento. ¿Te importaría acercarte a la heladería y comprarlo tú? No quiero que me vean por allí hasta que no pierda unos tres kilos. ¿Solo tres? Muchas gracias. Si tienes los pies fríos, ¿crees que te conviene comer helado? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Necesitaré dinero. Las ratas no tenemos dinero. Te daré un cheque. ¿Un cheque? Que voy a la heladería. El helado solo vale cinco dólares. ¿Quién paga con cheques de 5 dólares? Me rindo. Olvídalo. Si tienes que sacar de punta a cada cosa que digo, entonces no quiero helado, ni pastelitos, ni nada dulce y delicioso. Iré a mi habitación a por los calcetines. Genial. Bien. ¡Oh! Esos dos son unos... No. Mm -hmm. Y ahora el brillo. Guapo. No será posible. Vamos se a las trajes de los guapos. Hemos oído lo de tu accidente con el cohete Algún día lo recordarás y te reirás Nosotros ya hemos empezado No, en serio, te ha quedado alguna secuela No, que yo sepa El aire aquí es muy seco No os cuartea la piel no. no. ¿Queréis crema? No, gracias. gracias. ¿Y un caramelo de menta? ¿Crema? ¿Caramelos? Eso no es un maletín, es un bolso. ¿Qué más llevas ahí dentro? Poca cosa. Mi novela de amor, unas toallitas húmedas, brillo de labios, un par de calcetines extra por si me hago una carrera... Oh, por si se rompen, ¿sabíais que a veces los calcetines se desgarran? No. Yo sí, ¿te importaría prestármelos? Quédatelos. Eres mi testigo. Y he comprado esto en la farmacia. Son buenísimas para absorber. Compres humedades. ¡Oh, Dios mío! Tengo que hacer una última prueba. Dilbert, ¿te gustaría salir conmigo? Ni en un millón de años. Sí, es una mujer. Como ya sabéis, nuestros empleados más veteranos, los que cobran más, no se mueren a la velocidad que esperábamos. Así que vamos a reducir los servicios de nuestro seguro médico para acelerar ese proceso natural. Dilber, ¿estás escuchando lo que digo? Pues sí. Resulta que ahora puedo hacer varias cosas a la vez. Hace una hora estaba hablando, pensando y escribiendo todo al mismo tiempo. ¿Los hombres? Y he empezado a disfrutar de las conversaciones en las que no se habla de nada en particular. ¿Alguien más tiene frío? Sí, yo. Si quieres te dejo uno de mis echarpes. ¡Qué bonito! ¿Lo has hecho tú? Ojalá. Como iba diciendo, vuestro nuevo seguro médico será un poco menos robusto que el antiguo. Cuanto menos? Pasan consulta en un restaurante italiano. ¿Cómo van a trabajar los médicos en un restaurante? No tienen médicos per se, pero si les dais propina a los camareros, os estirparán el apéndice y os lo darán en una bolsita. Además, tienen buffet. Y son muy serviciales, mucho. A veces voy solo a que me rasquen la espalda. ¿Cuál es la política sobre bajas por maternidad? Nuestra política es que si te sientes maternal, busques otro empleo. ¡Eso, ¿Eso es, es discriminación, discriminación contra las mujeres! mujeres. Esta empresa va cada día de mal en peor. Nos va despojando de nuestra dignidad poco a poco. Podrías trabajar en cualquier otro lugar. ¡Wally! No te estoy pidiendo que resuelvas mi problema. Solo quiero un poco de empatía. Puedes contratar un seguro médico suplementario. Dejad ya de resolver mis problemas. Solo intento compartir mis sentimientos. Dilber, si no estuviera tan absorbido por mis propios problemas, empezaría a pensar que a ti te pasa algo muy raro. Bueno, aquí está el folleto menú informativo. También sirven a domicilio. Os recomiendo el examen de próstata Marsala. Ahora, si me perdonáis, llego tarde a una cita. Voy a pedir abrasión cutánea y tiramisú. Desde el accidente con el cohete me siento distinto. Hmm. Sigue... Por ejemplo, ya no amo a mi ordenador y ahora lo veo simplemente como una herramienta para aumentar mi productividad. Hmm. Esta mañana he echado gasolina al coche y me he dado cuenta por primera vez de que el olor se te queda en las manos. Ajá. ¿Y qué opinas de los informes de rendimiento? Los odio. Antes me daban igual, pero ahora solo con pensar que me van a criticar me pongo malo. ¿Tienes además deseos constantes de echarte una siesta? Sí. ¿Sabe qué es lo que me pasa? Sí, te has convertido en mujer. No, en serio. <risa> lo digo en serio, eres una mujer. Eso es imposible. Pues te lo demostraré. Venga, dime qué llevas puesto. Camisa blanca de manga corta, corbata a rayas, pantalones negros, calcetines blancos y zapatos negros. ¿Pero qué demuestra eso? Demuestra que eres una mujer. ¿Un hombre habría tenido que mirar? ¿Eh? ¡Ah! Wally. ¿Qué llevas puesto? Um, no sé. Te daré una pista. Es lo mismo de todos los días. Oh, ¿es azul? ¡Ah! Uh. Ashok, dime qué llevas puesto. Um, no sé. Quizá un abrigo y alguna especie de jersey. ¿Es eso? Uh. Chillón Howard. ¿De qué color es tu camisa? ¡Es un color chillón! ¿Pero qué os pasa? ¿Es que no tenéis cerebro? No, somos hombres. Pareces muy nervioso. Quizá deberías tomarte una pastilla o algo. Deja ya de intentar resolver mis problemas. Sois todos unos... ¡Ah! ¿Quieres oír algo completamente ridículo? No vivo para otra cosa. Nuestro director de recursos humanos piensa que soy una mujer. ¿Nos parece gracioso? Necesitas unos pantalones más grandes. No necesito unos pantalones más grandes, sino unos más pequeños. Así tendré un incentivo para adelgazar. Pero mientras tanto, tendré que llevar otra cosa. ¿Dónde habré puesto la máquina de coser? No tienes máquina de coser. ¿De verdad? Mamá, ¿me prestas tu máquina de coser? La mía no existe. Está en el cuarto de coser, cariño. ¿Aún no se lo has dicho? Estoy esperando al tercer trimestre. Esto no va a funcionar. Tenemos que hacer importantes reajustes. Necesito tiempo para acostumbrarme a lo de ser abuela. Y además me apetece reírme un poco. Ni a mí. Ya está. Con esto debería bastar. No tenía ni idea de que supiera coser. ¿Qué os parece mi nueva camisa? La he hecho yo. Yo no llamaría camisa eso. Claro que sí, es una camisa. La hice más larga para que la gente no sepa que no llevo pantalones. Es una innovación. Es un vestido. Tienes envidia, pero no te preocupes. Estoy pensando en hacer otro para ti por tu cumpleaños. Mm -hmm. Dilbert, creo que Dogbert quiere decirte algo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Siéntate. Uf. No pensaba decírtelo hasta el tercer trimestre, pero como veo que la cosa va rápido... ¿De qué estás hablando? Dilbert, ¿recuerdas ese cohete experimental que se aprovechó de ti? Yo no lo expresaría así. Lo harás cuando te digamos lo que pasa. Ese cohete tenía material genético de diversa procedencia. Sí, muy diversa. De lo más diversa. Bueno, dadme algún ejemplo. Paletos. Marcianos. Robots. Vacas. Y varias docenas de ingenieros. Vaya. Bueno, sé o no sé diseñar cohetes que busquen vida, ¿eh? Pero eso no es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? <risa> Fusil y café. Y consulta médica. La Mesa 1, por supuesto. Necesito ver a un médico o al menos a un camarero ahora mismo. ¿Cuál es el suyo problema? ¿Tengo que decirlo delante de toda esta gente? Pues, sí. Estoy embarazado de un marciano. Y de una vaca. Y una paleta. Y un robot. Oh, le recomiendo al doctor Eduardo Mesa 4. Él se encarga de los pirati. No estoy loco. Si fuera un pirado ¿iría vestido así? Tiene razón. En questo caso le recomiendo al doctor Eduardo Mesa 4. Eso ya me gusta más. Me llamo Eduardo ¿Seré su médico? ¿Quiere tomar eh, un aperitivo antes? Ginger Ale, por favor ¿Y cuál es el problema? Creo que estoy embarazado oh, oh, oh. Diga A ah. oh. Y o no pedo nada por ahí abajo No creo que pueda haber nada así Quítese el vestido Es una camisa Sí Presto retorno con la bebida ¡Genial! Nada para leer excepto este menú y probablemente ya lo habrá sobado un millón de gente enferma. No podemos permitirnos el ultrasonido, pero hoy nuestro pinche Juan es casi mejor. No se mueva, y yo produciré una onda de sonido y Juan dibujará la imagen creada por el eco. Madonna. ¿no cree que está exagerando un poco? En el próximo episodio de Dilbert... ¿Qué? ¿Que Dilbert va a tener un bebé? El bebé podría ser un marciano, un robot, una vaca, un paleto o un ingeniero. De eso nos sobra. ¿Piensan sus amigos que viste sexy? ¿Me puede ayudar a publicar un libro sobre mi embarazo? Necesito el dinero. Sígueme. ¿Qué tipo de campaña se pueden permitir? Esta noche les presentaremos a un hombre muy raro en un reportaje que hemos titulado A saber qué se cuece ahí dentro. Según parece, Michael Jackson ya ha perdido tres. No se pierdan el programa de mañana en Primera Línea, donde cubriremos paso a paso la batalla del siglo por la custodia del feto. Por favor, en pie, su señoría, el Honorable Juez Steve Austin Piedra Fría. El juez Austin pide orden en la sala. ¡Oh! No, you <laughs> <laughs>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 Oh, ¡Santísima Madonna! ¿No cree que está exagerando un poco? ¡Ay! Y ahora, para dar paso al nuevo capítulo, ¡cantad todos juntos! <risa>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 Parte vaca, parte ingeniero. ¿Creen que se pasará las noches navegando por Internet y ordenándose a sí mismo? Toda la eh, ¡Ahí está! Ahí está. ¿Eh? Señor, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? en paz! ¡Dejándose en paz! ¡Por favor! Muy convincente. ¿Quién es Dilbert, y cómo acogerán su a un marciano en el vecindario? Los americanos se preguntan qué es Gilbert. ¿Qué está pasando? Tú siéntate. A y ponte papá marciano?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 Piden su custodia por motivos egoístas. Decida lo que decida juez Piedra Fría. Por favor, use su sabiduría y compasión para tomar la mejor decisión. Gracias. Si buscas compasión, mueve tu culo a la iglesia. La custodia es para los raros. Y punto final, porque el juez Piedra Fría así lo dice. Recosido chapucero, nos hemos trasladado al fusil y café. Urgencias. Creo que voy a romper aguas. Oh, y tengo un montón de... Estamos, estamos... listos. Serás un bebé muy querido. Espera. Te daré un billón de dólares por el bebé. ¿Un billón con B? tilbert considerado parte de un programa de intercambio mamá se parecía a ti en muchos aspectos sí que mandamos a nuestro único hijo a la Tierra porque pensábamos que nuestro mundo iba a desaparecer. Hemos estado tan solos. ¿Quién iba a pensar que el planeta sobreviviría al cataclismo? Los del tiempo nunca aciertan. ¿Eh? Ah, ah. Oh. Oh. Me pregunto si será el paquete que nos iba a mandar Doctor. <risa> Llorel y Lara, 10.222, Schuster Drive. Ты